Bienvenido a Doxy, señor John Galt. ¿Le tomo su pedido? Hola, ¿qué pizzas tienen? Puedes escoger entre la pizza hawaiana con jamón cocido, ananá y azúcar negra, la argentina con jamón y morrones, o la pizza de pepperoni que tiene pepperoni y queso. Una hawaiana, por favor. Muy bien, ¿6 u 8 porciones? 8 porciones. ¿Queso extra por 4 dólares más? Sí, por favor. ¿Orégano? Bueno. ¿Desearía alguna bebida? Tenemos Pepsi y Seven up Una Pepsi. Light o regular. Light. 500 centímetros cúbicos, un litro o un litro y medio. De un litro. Muy bien, ¿desearía algún postre? Tenemos helado soft. No, gracias. Le confirmo su pedido. Una pizza hawaiana de 8 porciones con queso extra por 4 dólares y orégano 5. Pepsi Light de un litro. Son 24 dólares más el cargo por delivery de 2 dólares. Serían 26 dólares. ¿Con cuánto desea pagar? 30. Ok, le enviaremos su pedido a Avenida Conquija 998 llevabuena con 4 dólares de cambio. Muchas gracias y lo esperamos nuevamente.